ni en la India, ni en Sudáfrica, ni los negros norteamericanos. Ya, pero ¿cuándo empieza a llamarse violencia de masas? y ¿Cuándo deja de ser violencia de las vanguardias? Porque no puede es ser solo el mundo, no, es porque el depende de qué tan masivo es, la legitimidad depende de la masividad. Y en muchos casos, ¿cuándo va a ser ese momento? ¿Cuándo es legítimo? ¿Cuándo es masivo? ¿Cuántas personas hay que juntar? en la alameda para que digamos ah, ahora sí es de masas, dejó de ser de manuales, ¿cuántas cosas? es un tipo de pregunta que solo un experto haría ¿ah sí? si? el porque los expertos ¿no? son capaces de muchas cosas el, eh, primero, lo que a mí me interesa es eh, tratar de ir contra la corriente, contra una marea histórica de las izquierdas, ¿sí? que son muchas, que son muy diversas, hay algunas izquierdas que ni siquiera les gusta llamarse izquierda, y ahí están, una inercia eh, en, en la que hay un cierto oportunismo respecto de las vanguardias. ¿sí? La acción vanguardista es plenamente comprensible, siempre es comprensible. ¿no? El tema es que frecuentemente no es perdonable, Ah, porque uno dice, ¿qué se le podía hacer a Jaime Guzmán después no acepto, de la cagada institucional que dejó en este país? Y entonces uno dice, chuta, pegarle un par de balazos. Eso es lo que había que hacer. Y entonces uno comprende, pero al mismo tiempo condena. Por supuesto que era comprensible, tenía que ir preso, pero no le puede pegar un par de balazos en una luz roja. ¿Se entiende? Ahí hay una... La, la, la izquierda ha tenido una actitud oportunista respecto de esas violencias. Y de repente, ¿no es cierto?, el gallo que mató a Jaime Guzmán nos parece top, nos parece héroe, pasará a la historia, ¿no es cierto?, como el que hizo justicia, y resulta que lo que hizo es un homicidio calificado, ¿no es ¿entienden? y es comprensible por razones ideológicas, pero no es perdonable en términos de los derechos de las personas. ¿sí? Entonces yo creo que hay que ser claro en eso, que una manera es salir de esa ambigüedad y decir a mí me gustan tales cosas y a mí no me gustan estas otras aunque sean comprensibles ¿Sí? y yo voy a hacer una tarea de diálogo ¿no es cierto? De, de, de conversación con los compañeros para que eso se vaya revirtiendo porque con las izquierdas se conversa se dialoga es con la derecha que se pelea ¿verdad? no de que históricamente ocurrió todo al la izquierda pelea más con la izquierda que con la derecha pero pues, mi eh, digamos, eh, propósito es como aclarar aguas y decir esto es lo éticamente aceptable, políticamente legítimo, esto otro es un exceso, pero un exceso no solo ético y político, un exceso que tiene muy mal pronóstico además. Las revoluciones hechas por vanguardias se han convertido en dictaduras burocráticas invariablemente. Y entonces nos vamos a repetir de nuevo la, la nueva vanguardia que sacó una revolución de la manga, ¿no es cierto?, para después hacer una revolución industrial forzada y someter a todo el pueblo soviético, ¿no es cierto?, a la opresión de la burocracia. ¿Por qué tendríamos que repetir eso? ¿Por el marxismo debería consistir en eso? ¿Se entiende? Uno, no al oportunismo. Para eso, hagamos una tarea de diálogo, distingamos. ¿Sí? Pero tú tienes razón en la primera parte, que, que es muy importante. Lo que hay aquí es una hegemonía cultural que hasta, hasta muy poco, ¿no es cierto?, no tenía contrapeso de la derecha. De lo que tú dices conservadurismo, ¿no es cierto? La derecha históricamente ha defendido la paz. Históricamente, ¿por qué? Porque llaman paz a los momentos en que van ganando la guerra. Cuando se sienten amenazados empiezan a hablar de violencia. Y entonces, claro, bueno, sale súper fácil armar una hegemonía teniendo a la sartén por el mango y diciendo: mire, institucionalmente, simbólicamente, económicamente, esto es la paz. Cualquier cosa que se oponga eso es un disturbio. ¿Sí? Entonces, que, lo, que los estudiantes secundarios hayan salido en 2005, hayan salido en 2011, que los chilenos como conjunto salgan ahora, es como quebrar el continuo represivo de la hegemonía cultural de la derecha que es la hegemonía de la CNN, que es la hegemonía de la radio bio, bio asociada a la CNN y apareciendo como progresista, que es la hegemonía no solo del canal estatal, sino de los canales que son privados ¿sí? frente a esa hegemonía yo lo que veo es que hay muchos chilenos que desconfían de eso hay muchos chilenos, lo que veo es que veces yo no le creo nada a la policía. ellos mismos tiraron los aviones contra las torres gemelas, ¿se entiende? Entonces hay, hay como un aprendizaje, pero en Chile obviamente hay un peso, un peso de esa paz hipócrita, de esa paz artificiosa, de esa paz que es violencia, que ellos esgrimen ¿no es cierto?, como orden, que sé yo, como cordura, etc. Yo creo que ahí hay una tarea ideológica que dar, y ellos nos han facilitado bastante la tarea con sus excesos, porque en este país se han excedido. Pero también que ganaran plata bueno, no se podría oponer, pero ganen plata, tanta plata también que hayan ricos pero que el 1% tenga el 30% de la riqueza es obsceno ¿sabes? también que la fp pueda haber fp privada pero que capitalicen la plata de los trabajadores pobres si puede haber seguros de vida para los que tienen plata, capitalizan individualmente y sacan subvención, ¿no es cierto? Claro, el gallo que gana 2 o 3 millones de pesos puede hacer eso y a lo mejor es un buen negocio. Pero los gallos agarren la masa salarial de los pobres de este país para hacer negocio es obsceno Y los tipos sobornen visiblemente a los parlamentarios para aprobar la ley de pesca es obsceno Se han excedido. No puede lo que yo siempre digo, no pueden estar sembrando viento, sembrando viento y después decir, chuta, mira, hay tempestades. Ellos mismos provocaron todo esto. Entonces, claro, parte de nuestra tarea cultural es ir distinguiendo las violencias y señalando que lo que llaman paz es una hipocresía. Es ir señalando que dentro de las propias izquierdas tenemos que echar a hacer distinciones.